Debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. Lo necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos. Vamos allá. El punto de navegación marca nuestro objetivo. Eso es el generador de impulsos. El núcleo. Misión cumplida. El generador de impulsos se ha sobrecargado. Escaneando. El núcleo central del generador está desconectado. Bien hecho. El segundo generador de impulso se encuentra en el cañón de al lado. Avanza y yo marcaré el objetivo con un punto de navegación cuando estemos más cerca. Pasa por esa puerta. Ese es el camino para el siguiente cañón. Vale, vamos a ocuparnos del siguiente generador Eso es, el generador de impulso se ha sobrecargado, queda uno He localizado el Pillar of Aftun. Aterrizó a 1.200 kilómetros hacia arriba. Las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos. Los sistemas del Pillar of Aftun tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera yo puedo desactivar. Sin la autorización del capitán, tendremos que encontrarlo o sus implantes neurales para iniciar la detonación del núcleo de fusión. Queda un objetivo. Vamos a ocuparnos del último generador de impulsos. Ese túnel lleva a la siguiente sección del cañón. El último generador de impulsos que tenemos que destruir está por ahí. Objetivo final neutralizado. Salgamos de aquí. Vamos a buscar al capitán. No, tardaríamos mucho. ¿Se te ocurre otra cosa? El teletransporte que recorre todo jalo, por eso el monitor se mueve tan rápido. He averiguado cómo interceptar esa red. Pero cada salto exige un gasto importante de energía. Creo que esto no me va a gustar Pero seguro que puedo sacarla de tu traje Sin dañar permanentemente tus escudos Evidentemente solo podemos hacerlo una vez Hazlo La red del pacto es un caos total Parece que sus líderes ordenaron a todas sus naves Abandonar Halo cuando descubrieron a los Flood Pero ya era tarde Los flot abordaron esta nave y la inutilizó El pacto teme que los flot reparen esta nave y la usen para escapar de Halo Un equipo de asalto va a neutralizar a los flot y reparar la nave para huir He conseguido fijar el transpondedor de la INM del Capitán Case Está vivo y los implantes intactos Hay interferencias del reactor dañado Nos acercaremos todo lo posible Ya veo, las coordenadas tienen que... Ya, lo siento Jefe, no sea estúpido Váyase ¿Capitán? ¿Capitán? Le he perdido